y Rir, receptor de los Toros, y ya reportándote al equipo. Cuéntanos de tu año, un año donde algunos problemas, pero me imagino que de mucho aprendizaje para ti a nivel personal. Primeramente le quiero dar las gracias a Dios, porque gracias a Dios por él estamos aquí. Y nada, siempre en este negocio hay altas y bajas. Pasó un pequeño, un pequeño inconveniente ahí que me sacó por la mitad de la temporada, pero gracias a Dios en el, en el tiempo que recibí la oportunidad de jugar y de vuelta en el terreno, la pude aprovechar al máximo son los momentos donde tú te das cuenta quiénes son los que en realidad están a tu lado? ¿Quiénes fueron las principales personas que, te, que estuvieron dándote apoyo en ese momento? Mi mamá, mis hijos, mi esposa, mis, eh, mis hijos, mis hermanos, mi madre, mi madre querida. En general mi familia, mi familia completa en general. Y los fanáticos también estuvieron ahí. Importante eso. Ya integrado ante el equipo de los Toros, eh, cuéntanos, ya en tu segunda temporada, eh, pues fue muy bien en la actividad que tuviste el año pasado, ¿qué has visto de diferente desde que te integraste? No, me gusta la, la armonía que veo en el equipo, todo diferente, se ven unidos, en familia, lo que se quiere. Y siento que hay una, una chispa, una energía muy diferente en el Club Javi, en todos los lados. ¿Qué podemos esperar de Radio Rit eh, ahora con, el, con esta temporada nueva? Todo de corazón, todo. A los fanáticos que sigan viniendo al terreno apoyando, que vamos hasta aquí para dar el 100% todos los días, cada vez que tengamos la oportunidad de estar en el terreno de juego. Tuve la oportunidad de conversar con Jacob Wilson y me, me comentó de lo impactante que fue para él, para él ver las gradas llenas el pasado sábado. Para ustedes como jugadores, ¿qué tanto significa tener, recibir el apoyo de, de, de la fanaticada de esa manera? No, un ejemplo cuando... Cuando los play tan vacío uno no tiene, no tiene ni mucho ánimo de jugar, pero cuando uno encuentra el estadio lleno de fanáticos, uno siente energía y el apoyo de ellos porque uno, uno está aquí por ellos. Nosotros estamos aquí para jugar para ellos, no para nosotros. Los Toros tendrían una mutual detrás del plato envidiable, Sean Murphy y de Reed. Eh, me imagino que eh, sería un de gran agrado para, para, para ustedes, poder ayudarse el uno al otro. Sí, me siento bien, lo que he visto en los, en los pocos juegos que van. Me siento súper bien porque veo que es un buen muchacho, buen swing, buena defensa. Un mensaje para la fanática de Romanes. Nada que sigan viniendo aquí el terreno apoyando, que vamos al 100% y estamos activos ya de este lado.